La, la sesión de hoy retoma, empezamos con el punto que comentaba Charo, sobre el tema de los pensamientos recurrentes, ¿vale? que ya comentaba la semana pasada, pues eso que su hijo tenía pensamientos recurrentes y que le daba vueltas a las cosas y que al final eso le generaba un malestar. Comentamos que esos pensamientos recurrentes no solamente le pasan a los niños, pasa a los adultos, es algo que va un poco innato con nuestra manera de... ¿no? Con, el, con la mente humana. Pero vamos a dar unas pautas para poder resolver, para poder entender por qué pasa eso, sobre todo, cómo podemos ayudar a nuestros hijos cuando entran en esta situación, ¿no? También para aprender a ayudarnos a nosotros mismos, porque si nosotros como adultos podemos gestionarnos a ese nivel, pues luego podremos eh, darles las claves de una manera más genuina, más, más creíble, más fácil, ¿no? Más, más, pues más auténtica, ¿no? Más, saldrá más espontáneo todo, ¿vale? Entonces, empezamos con eso y luego acabaremos con la parte de las habilidades sociales en redes sociales. Es un poco el punto que hoy nos, nos correspondía como dentro del calendario de, de, de las sesiones. ¿vale? Hablaremos un poco de, bueno, pues de la autoestima, de cómo, cómo se ven ellos, cómo se perciben a través de redes sociales y de alguna manera cómo podemos balancear ¿no? esos dos mundos para que nuestros hijos realmente tengan como referencia dentro de lo que cuando se pregunten quiénes son y qué identidad tienen, nos tengan a nosotros como referencia principal. No acaben ¿no? en redes sociales para saber quiénes son o que sean otras personas de fuera los que le digan pues eso, que, en qué tipo de qué tipo de personas están convirtiendo o, o qué es lo que hacen bien o lo que hacen mal, ¿no? Que sigamos siendo nosotros el referente. ¿Vale? Bueno, no me, no me enrollo más. Voy a compartir la pantalla ¿Vale? y empezamos, un poco con, empezamos con, la, con la sesión. Cualquier cosa, paramos, dejamos, hablamos, porque el tema de los pensamientos recurrentes eh, supongo que va a traer muchas preguntas, ¿vale? porque es algo de nuestro funcionamiento normal, pero como nos vamos a sentir nosotras también identificadas, Seguro que, que podemos poner situaciones concretas en las que queramos saber qué pasa o cómo resolver en cosas concretas que nos pasan, ¿vale? Bueno, esta es la sesión 5, centrada en la sociabilización y la autoestima, pero empezamos un poco por, eh, poniendo el foco en lo que comentamos la semana pasada, ¿vale? Bueno, he puesto esta imagen de un poco de coger el timón, coger el volante... Para, para ver cómo funcionan nuestros pensamientos y cómo funcionamos nosotros con respecto a nuestros pensamientos. ¿vale? El ser humano tiene miles de pensamientos a lo largo del día, miles de pensamientos, nos vienen pensamientos de todo tipo. Algunos son conscientes y otros llegan. Llegan y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? que están ahí y a lo mejor nos hacen sentir bien o mal, pero no sabemos exactamente qué es lo que nos pasa porque no son tan conscientes. ¿no? La, la realidad es que no podemos... Controlar, la palabra controlar con respecto a los pensamientos es algo que nos gustaría, ¿vale? pero que no podemos, no podemos hacerlo. Controlar todos los pensamientos que llegan es imposible. ¿no? Lo que sí que podemos es aprender a coger ese volante y a dirigir o llevar ese coche un poco hacia donde, hacia donde nosotros queremos, pero con respecto a los pensamientos que son conscientes. Los que no son conscientes, pues de alguna manera vienen y van, desaparecen y, y ya está, ¿no? Luego hablaremos un poco de eso, de que todo desaparece y todo pasa, que eso también deja mucha tranquilidad, ¿vale? Entonces, cuando aparecen? Lo primero es saber cuándo aparecen esos pensamientos intrusivos o recurrentes. Pues aparecen cuando estamos en momentos de estrés, ansiedad, cuando tenemos, estamos padeciendo un trastorno obsesivo-compulsivo, ¿vale? Y sobre todo, pues eso, cuando nuestro sistema nervioso está más alterado, cuando tenemos una preocupación mayor. Eh, también está muy vinculado esos pensamientos inclusivos a un carácter de persona, ¿vale? de personalidad. Las personas que son más creativas tienen, eh, tienen más posibilidades de tener pensamientos inclusivos, porque su cabeza está en funcionamiento a una velocidad mucho más rápida y las relaciones que genera con las ideas y con los pensamientos son relaciones mucho más ricas y mucho mucho más mm. eh, más variadas vale Hay personas que no son creativas y sus pensamientos pues son A B y C no se quedan digamos que son más rígidas a la hora de pensar y, y tienen como tienen como unos canales ya de pensamiento y no se salen de ahí no son personas más rígidas y al final eh, resuelven las cosas de la misma manera, o, o se plantean la vida de la misma manera, ¿no? da igual se repiten las circunstancias y siempre acuden a los mismos recursos para resolver cosas. Las personas creativas no. La persona creativa es como si tuviera el cajón lleno de un montón de cosas, aparentemente sin orden, en, el que en las combinaciones se multiplican. ¿no? Digamos que las, las personas más rígidas tienen cajones para cada cosa y la persona creativa tiene un cajón ahí, desastre para un montón de cosas. Entonces, son precisamente los que tenemos estos cajones de desastre con un montón de cosas los que tienen, son más propensos a tener pensamientos intrusivos. Esto lo comento porque a lo mejor nuestros hijos pues sí que los identificamos como niños más creativos o, o niños que se preocupan más o niños que le dan muchas vueltas a las cosas o niños que siempre intentan encontrar soluciones de otra manera, ¿no? Entonces, claro, si, si, los, si consideramos que nuestros hijos pues, son muy creativos, tienen mucha imaginación, pues seguramente estarán siendo más propensos a, a tener estos pensamientos inclusivos. Toda esta información os la doy para que podáis, para que podamos entender. Una vez entendemos cosas, es más fácil luego poner resolución. ¿vale? Lo primero para, para poder abordar los pensamientos inclusivos es identificarlos. Antes he comentado que hay un montón de pensamientos que son inconscientes y sobre esos no podemos actuar. Esos pensamientos que son inconscientes lo que provocan nosotros son emociones, pero no nos damos ni cuenta. Entonces, a lo mejor, eh, yo qué sé, estás viendo la tele pero tu mente está yendo a otra historia y de repente te sientes mal y a lo mejor ha venido un recuerdo, ha venido algo y no sabes porque tu estado de ánimo ha cambiado? Muchas, muchas personas dicen, es que soy una montaña rusa emocional, es que empiezo por la mañana de una manera y acabo por la tarde de otra, y yo no sé qué ha pasado. Bueno, pues han pasado muchos pensamientos que no te das cuenta, que están ahí, ¿vale? Pero que es muy difícil hacerlos conscientes, a no ser que tengamos, pues eso, nos paremos digamos, la que ha por mi cabeza, a ver, ahora que estoy pensando. ¿Sabes que hagamos un esfuerzo por hacerlos conscientes? Vienen y van, ¿vale? Pero... Y los pensamientos inclusivos, como entran en bucle, sí que es más fácil identificarlos. Entonces, lo primero es identificar. Por ejemplo, Charo comentaba lo de su hijo, ¿no? que los domingos, por ejemplo, entra en esta situación. Generalmente son pensamientos relacionados con el cole, si no recuerdo mal. Entonces, si por ejemplo ya los identificas, ya sabes que tiene que ver con el colegio, con el lunes, con el comienzo de clase, bueno, pues ya es un paso, ya es un paso importante para trabajarlo. En ese momento en el que ya, en este caso sería un trabajo en equipo, ¿vale? Pues charo con su hijo, por ejemplo. Vale, ¿qué es lo que te preocupa, cariño? ¿Qué es lo que le estás dando vueltas? ¿Qué es lo que, que aparece en tu cabecita una y otra vez? Pues mañana no quiero ir al cole, ¿vale? Es el cole. ¿Qué es lo que te molesta de todo lo que te está apareciendo en la cabecita? ¿Qué es lo que no quieres que aparezca? Pues no quiero que aparezca el hecho de entrar en clase el lunes y, y saber que tengo todo el día adelante un montón de tareas. Vale, ¿Y qué es lo que te molesta de las tareas? Pues que son un rollo, ¿vale? ¿Y por qué son un rollo? Porque no, no aprendes nada, porque consideras que puedes estar haciendo otras cosas, porque realmente te requieren un esfuerzo, ¿vale? Y ahí vamos tirando de ese hilo, de esa maraña que tenemos ahí en hebra, vamos a ir tirando del hilo, ¿vale? A través del diálogo, a través de la comunicación, para detectar exactamente qué es lo que le molesta ese pensamiento intrusivo ¿vale? Y también fijarnos cuando aparecen esos pensamientos intrusivos. En este caso sería un domingo por la noche, pero a lo mejor eh, si vemos que nuestros hijos están ahí un poco en su mundo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué estás pensando en este momento? Pues vuelvo a darle vueltas a lo del polo porque es que no me gusta trabajar, porque es que a lo mejor es una asignatura. Es que no me gusta hacer fichas de este tipo. Entonces, observar cuántas veces más aparecen ¿no? esos pensamientos intrusivos, cuándo se dan, para ver si son más intensos los domingos por la noche si son más intensos entre semana, ¿no? Y por qué son más intensos en un momento o en otro, o porque el niño considera que puede hacerle frente de una manera más saludable en un momento o en otro, todo eso es información. Y eso al final eh, se consigue con el diálogo, ¿vale? Preguntando, a, a, intentando entrar en su mente a través del diálogo, ¿vale? Por eso las preguntas son muy importantes, ¿por qué? Eh, primero, nosotros tenemos respuestas y podemos darle respuesta a nuestros hijos. Nuestros hijos cuando son pequeños no saben qué les está pasando por la cabeza, no tienen esa consciencia eh, del adulto. ¿no? Pero si nosotros le traducimos, somos sus traductores, pues seguramente el tener información sobre lo que les está pasando les va a quitar mucho miedo, ¿no? les va a tranquilizar mucho. Mira, cariño, lo que te pasa es que no te gusta nada pintar. No te gusta nada pintar porque tú prefieres, a lo mejor, pues no sé, te gustan mucho más las matemáticas. O prefieres, eh, pues eso, eh, darle mucho más vueltas a la cabeza que a lo mejor hacer algo manual. Pero no pasa nada, cada uno es de una manera. Hay, hay algunos niños que necesitan pensar y otros niños que necesitan manipular. Y no pasa nada. Entonces entiendo que, que tu que, que, que pensamiento recurrente sea el enfrentarte a una ficha. Pero bueno, sabes qué? que puedes hacer una cosa. Y es que mientras estás pintando, tú puedes estar pensando en otra cosa, ¿vale? Y entonces, pues tú haces lo que la señora te dice, y estás pintando, pero tú puedes estar pensando, por ejemplo, no sé, en los dibujos que has visto por la mañana, en lo que vas a hacer cuando vengas a clase, a casa, ¿vale? Entonces ya le estamos reconduciendo, ya ella ya se da cuenta que ese pensamiento recurrente no, eh, no es malo, ¿no? Sino que eh, simplemente hay que darle un poquito, recolocarlo ¿no? y, y quitarle sobre todo ese, ese temor. Si no les asusta el pensamiento recurrente seguramente irá desapareciendo. ¿vale? Vale. Lo que comentaba antes de los pensamientos recurrentes cuando se quedan un poco anclados en nosotros, es porque se vinculan a la, a la emoción del miedo. ¿Vale? Nosotros solemos darle a, vueltas a algo cuando no esté resuelto, cuando no hemos encontrado la solución, cuando lo tenemos o cuando nos genera inseguridad. En general los pensamientos recurrentes es una inseguridad, está muy vinculado al miedo. ¿vale? Entonces nuestra tarea, y también nuestra, nuestra, nuestra tarea como padres, también como adultos, ¿eh? es plantearnos por qué este pensamiento me da miedo o por qué no lo quiero tener dentro. ¿Por qué? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué no quiero tener este pensamiento? Entonces, una vez identificamos por qué no quiero tener este pensamiento, vemos cómo nos relacionamos con él y qué, y qué emoción nos está generando. Si nos está generando miedo, es porque me está dando miedo. ¿Por qué no quiero pensar esto? ¿Por qué me genera inseguridad? Entonces ya podemos empezar a trabajarlo. Eh, por ejemplo, me genera, imagínate que, que tú hijo no, Charles, lo que no quiere es el lunes que tiene que enfrentarse, no sé, a lo mejor los lunes cambian de sitio, ¿no? En clase, y tiene que enfrentarse a encontrar un sitio, ¿no? Dentro del aula para sentarse en una mesa, no sé, ¿vale? Bueno, ¿y por qué? Y por qué le, le, eh? Ese es el pensamiento que aparece más a mí. Siempre, los lunes tengo que buscar un sitio y a mí no me gusta buscar sitio. ¿Y por qué no te gusta buscar sitio? Pues porque no, porque prefiero estar en un sitio siempre, ¿vale? Ya le está dando seguridad estar en un sitio siempre. A lo mejor eh, cuando él se pone a buscar sitio, tiene miedo a equivocarse, tiene miedo a que el sitio no sea perfecto, tiene miedo a que le toque con alguna persona que no quiere, con la que no quiere relacionarse, eh, tiene miedo a quedarse sin sitio, ¿vale? y ahí hay una inseguridad sobre formar parte del grupo o de ser aceptado por el grupo, o que alguien eh, venga a quitarle el sitio que ha elegido, ¿no? y ahí entra. Los otros miedos que tienen que ver con, con relacionarse, con sus habilidades sociales para defender su puesto, para eh, cómo convencer a los demás, cómo enfrentarse a lo mejor a un posible conflicto con un compañero. Entonces, detrás de todos esos pensamientos recurrentes hay una preocupación, y la preocupación, lo que alimenta la preocupación es el miedo. Ese miedo ¿vale? Hablar sobre todo esto con tu hijo es el primer paso para que esos pensamientos vayan desapareciendo. ¿vale? Escoger realmente el pensamiento recurrente, ponerlo sobre la mesa y ver de alguna manera por qué, por qué, por qué, por qué nos inquieta y dar disolución. En el momento de disolución se va a diluir. ¿vale? Eso no quita que las personas que sean más creativas o que le den más vueltas a las cosas, una vez hayamos quitado un pensamiento recurrente, aparezca otro, otro pensamiento recurrente. porque también es verdad que bueno, hay personas que tienen muchas neuronas y, tiene que, y está muy enlazado con el nivel de inteligencia. ¿vale? Hay personas que tienen mucha materia gris y esa materia gris son una cantidad de neuronas que están funcionando en nuestro cerebro que necesitan activación, necesitan moverse. ¿no? No pueden, esa, esa, esa materia gris no, no está ahí para que esté parada, ¿no? sino que necesita mucho movimiento. Esto, te, esto está muy vinculado a, la, a las altas capacidades. Ya no hablo de la inteligencia solo racional, matemática, ¿eh? me refiero a las siete inteligencias. ¿no? Entonces, una, un, un niño que, por ejemplo, tiene esas altas capacidades, evidentemente su cabeza siempre va a estar operativa y tiene muchas más eh, opciones de tener miedos, de tener preocupaciones y de tener este tipo de pensamientos. ¿no? Ahora veremos también otros mecanismos para este tipo de, de niños en los que bueno, pues, su tarea es pensar. Pero vamos a intentar pensar de una manera que nos facilite la vida y de una manera que nos haga sentir mejor. ¿no? pensar pensarnos es malo. Pero eh, cuando pensamos de una manera destructiva o que nos pueden hacer daño, pues imaginaos, ¿no? Si tenemos esa predisposición a pensar y pasamos mucho tiempo pensando y además esos pensamientos son autodestructivos, nuestra autoestima y nuestro estado emocional se puede ver aún. Esto lo he puesto aquí un poco en grande porque eh, digamos que es el método que utilizamos habitualmente cuando tenemos esos pensamientos recurrentes, ¿vale? Es intentar suprimirlos, ¿vale? No pienses. Voy a intentar quitarlos en mi mente. No, no, aquí llega un pensamiento recurrente fuera, ¿no? Eso no funciona. Tú cuando le dices a, a, a tu mente no pienses en algo, automáticamente piensa en algo. ¿Por qué? Porque la mente no funciona con el no. No entiende el adverbio el no. Digamos que lo filtra. Se queda solamente, funcionamos con, con mensajes en positivo. Pero el no es una invención que hemos creado ¿no? para, a nivel comunicativo. Pero nuestro cerebro no funciona con el no. Funciona con lo que existe, no con lo que no existe. ¿No? No, eh, sirve para relacionarnos con la realidad, no con la no realidad. Esto es un poco filosófico, puede parecer un poco filosófico. Pero la realidad es que el no no funciona en la mente. Entonces, cuando tú le dices no quiero esto, le estás diciendo no, quiero esto. Parecerá una, una paradoja, pero solamente, o sea, tú en el momento aplicas el no y estás poniendo la atención porque es un sí para la mente, con lo cual llevas la atención exactamente donde no quieres llevarla. Este, este método no funciona, ¿vale? No funciona, o sea, y no funciona incluso para nosotros, para tenerlo tenerlo en consideración nosotros, que a lo mejor decimos, uff, otra vez la comida familiar esta que me pone muy nerviosa, Uf, fuera. Era la familia familiar, la familia familiar parece más, con más fuerza. Es bueno, ahora veremos otros métodos, pero es preferible darle el lugar que corresponde. ¿vale? Y lo mismo cuando a lo mejor nos, nuestros hijos queremos que se duerma, que mañana y cole, ¿vale? y están dándole vueltas a algo y digan, ¡ay, es que no me van a dejar, no sé qué! Es que mañana lo voy a encontrar como sé si quién y no me lo va a dejar. Y mira que me ha dicho que me lo va a dejar, pero es que yo lo conozco y no me lo va a dejar y entonces le decimos bueno deja eso ya vale mañana más vale a dormir no pienses en eso ahora que ahora necesitas descansar vamos que si va a pensar en eso <ríe> le va a estar ahí un ratito dándole vueltas vale entonces pues ahora veremos otros métodos para que pueda bueno, pues para que podamos tranquilizar a nuestros hijos o que para que podamos darle el lugar que corresponde a esos pensamientos ¿Vale? lo primero que, que, que hemos comentado para poder solventar los problemas con los pensamientos recurrentes es conocerlos, ¿no? Muchos pensamientos no responden a un estímulo, vienen y van, son los pensamientos errantes, que son los que no eh, los que no son conscientes, y eso están ahí, nos generan emociones, lo único que podemos hacer es usarlos en la consciente y, y algunas veces no se, puede, no se puede hacer. Es decir, que cuando tengamos momentos, esto ya me voy a la luz, ¿eh? cuando tengamos momentos eh, de fluctuación emocional, que pensemos que, bueno, Seguro que estoy pensando algo y tal, pero bueno igual que ahora estoy de bajón, también voy a volver a estar un poco más positiva porque las emociones van y vienen por algo que está pasando, que no lo sé, pero no le voy a dar más importancia. Porque lo importante de, de, de permanecer en un estado anímico bajo o de permanecer con unos pensamientos negativos durante mucho tiempo es la importancia que nosotros le damos, ¿vale? No podemos controlar qué es lo que estamos pensando, la cantidad de pensamientos que, que, que entran, pero sí podemos decidir cómo interpretar ese pensamiento. Aquí ya me, me refiero a los pensamientos conscientes. No podemos pensar, eh, dejar de pensar en la comida familiar, porque viene, pero sí que podemos decidir cómo relacionarnos con ese pensamiento familiar de la, de la, de la comida familiar, ¿vale? Y e interpretar, ostras, ¿por qué...? me genera rechazo, y entonces hacer un trabajo y de decir, bueno, pues es que me genera rechazo porque voy a ver a mi hermanita, es que no la soporto. Bueno, ¿de qué manera? A ver, ¿cómo me puedo yo gestionar para que ver a mi hermanita no sea, no me genera tanto malestar, ¿no? Porque al final la voy a ver. Entonces, pues no me genera malestar si, por ejemplo, oye, que si, si veo que cuando estoy diez minutos con ella me voy a dar una vuelta y puedo evadirme, y puedo hacer tiempo fuera y no, puedo, no tengo que estar las dos horas de la comida junto con esta persona porque a lo mejor hay un cuñado que me cae fenomenal y cuando esté saturada de esta persona, pudiera hablar con el cuñado. Porque a lo mejor, pues mira, me voy a meter en la cocina a ayudar a Menganita y así me libro de ella. Eh, porque, bueno, pienso que voy a pasar dos horas con ella, que son cada 15 días en la comida, pues bueno, voy a, voy a hacer como que escucho, pero también voy a dejar volar mi imaginación. Quiero decir, cuando buscamos recursos para, eh, para solucionar esa preocupación, y automáticamente ese pensamiento recurrente se desvanece, ¿vale? Lo mismo, si ese pensamiento recurrente lo valoramos como algo malo, algo que no queremos, algo que nos está molestando, estáis pues ¿vale? En el caso de nuestros hijos, ¿qué te preocupa? ¿Que no te vaya a dejar esto, no sé cuánto, no sé qué? ¿Y qué pasa si no te lo dejo? ¿Cómo va a ser tu día? Vamos a imaginar el día de mañana si Paquito no te deja el juguete. ¿Qué pasaría? ¿Me hay más juguetes? No podrías jugar con otras personas. Imagínate que Papito no viene mañana al cole también. O imagínate que no que no se trae el juguete. ¿no? Y en el caso de que si lo traiga y no quiera, vamos a ver otro asociado. De manera que ese pensamiento recurrente, cada vez que vuelva a aparecer en tu hijo, dirá, bueno, tampoco es tan importante porque tengo un plan B, un plan C, un plan D. ¿vale? Realmente lo que hace grande esos pensamientos recurrentes es la interpretación que hacemos de ellos. Es cómo vemos... ¿Cómo nos puede afectar en nuestro día a día? Que es la preocupación realmente, que al final se manifieste, ¿no? Se manifieste y que luego no tengamos herramientas para resolverlo. Pero si imaginamos herramientas para resolverlo, el pensamiento recurrente se desvanece. ¿Vale? Muy atentos, por ejemplo, que si, si tenemos señales de que nuestros hijos tienen estos pensamientos, ¿en qué situación emocional se encuentran? Si están en una situación de exámenes, por ejemplo. Si a nivel emocional, por ejemplo, han tenido un conflicto con un compañero y eso al final los hace vulnerables emocionalmente. Y ahí es cuando, cuando se abre la puerta de sus pensamientos. Sobre todo los sentimientos de culpa o los sentimientos de ira son los que abren puerta para esos pensamientos. ¿Vale? Con lo cual, ahí sería más interesante, en lugar de ir justamente al pensamiento, intentar que, bajarles esos niveles de, de estrés. porque qué te sientes culpable, cariño? Porque estás enfadado, o sácalo sea, Habla de tu enfado, habla de tu culpa, habla de tu estrés. Y una vez hayan bajado los niveles de activación de la emoción, poder trabajar los pensamientos. Siempre que nos encontremos los pensamientos y las emociones van juntas, Siempre, ¿vale? Son un tandem. Esto quiere decir que si tenemos pensamientos negativos, va, nos va a generar emociones negativas. Y al revés, si tenemos emociones negativas, van a atraer pensamientos negativos. ¿Vale? Entonces, si actuamos principalmente sobre la emoción, que es más fácil, y bajamos eh, y la emoción la pasamos de negativa a positiva, esos pensamientos cambian también, ¿vale? Esa relación entre pensamientos y emoción es muy, muy interesante porque si abordamos uno, vamos a cambiar el otro, ¿vale? También eh, las personas eh, que son más emocionales, o lo que hemos comentado, las personas que tienen altas capacidades, ¿no?, eh, son más eh, tendentes a pensar, tienen más activación a todos los niveles y, por supuesto, tienen, son más procesos a tener este tipo de pensamientos. ¿Cómo afrontarlos? Pues bueno, hemos dicho que llegarlos no tiene mucho sentido. Primero, aceptarlos. ¿Vale? Estamos hablando con nuestro hijo, un domingo por la noche, es que no paro de pensar en el juguete y tal. Bueno, no pasa nada, está bien que tengas esos pensamientos, no pasa nada, los aceptamos. Están ahí. Ahora, ¿qué podemos hacer con esos pensamientos? No? Vamos a darle soluciones. ¿no? Entonces, una vez lo aceptas, ya no estás ofreciendo resistencia. Cuando ofreces resistencia, es cuando aparece con más fuerza. Cuando empiezas a negarlos. ¿vale? Bueno, están ahí. Muy bien. Eh, Vamos a intentar solucionarlo. Vamos a hablarlo. Pues lo que hemos comentado, ¿no? Soluciones. La A, B, C. No le... Imaginaos que no que no hay ninguna opción que, ¿no? que, le van, que le venga bien. Bueno, pues vamos a recolocarlo. ¿no? ¿Vale? ¿Cómo lo recolocamos? Bueno, además de, de, de que Paquito no te deje el juguete, ¿qué cosas, ¿qué cosas van a pasar mañana en el cole? También, porque no solamente va a pasar que Paquito te deje, no te deje el juguete, seguro que vas a encontrarte a no sé quién, el bocadillo que, ¿no? que el almuerzo que tanto te gusta, pues... Eh, mañana te voy a poner estar muerto cosas positivas que van a pasar a lo largo del día para que compense un poco esa preocupación, ¿vale? ir al cole no va a ser solamente juguete de paquito ir al cole representa más cosas Vas a ver a no sé cuánto, acuérdate que quedamos en aquí, vas a jugar fútbol en tal día, pues hablar del tema del fútbol ¿vale? entonces ya lo recolocamos la preocupación ya se recoloca en otros pensamientos que nosotros le estamos dando importancia a través del diálogo para que no centre toda la atención en el problema, ¿vale? Y luego otro, otro planteamiento que podemos hacer con nuestros hijos es ayudarles a, a, a conocerse y a saber que los pensamientos vienen y van y que solamente es un pensamiento, ¿vale? Esto es súper importante, esto está muy basado en las terapias de mindfulness, pero os lo comento a nivel eh, adulto porque es más fácil entenderlo desde la visión de adulto pero se puede traducir a los más pequeñines, ¿vale? Nosotros en nuestra cabeza pasan un montón de pensamientos a lo largo del día, muchísimos pensamientos, pero solo son pensamientos, es decir, yo no soy los pensamientos que tengo, solamente es un pensamiento. Y a veces es muy interesante plantear el pensamiento como si fuera una nube que viene y va, ¿vale? Igual que ha entrado, se irá, porque los pensamientos no se quedan para siempre, igual que las emociones, y tú no eres un pensamiento. ¿Vale? Tus pensamientos están en tu cabeza, pero tú eres algo más que un pensamiento. Por ejemplo, es que he pensado en pegarle a no sé quién y me siento fatal porque es que quiero pegarle a no sé quién. Es un pensamiento. Tú, no. tú eres tus actos, pero no tus pensamientos, ¿vale? Entonces, identificar, separar lo que es el pensamiento de la persona es muy importante para quitarles importancia, porque cuando nos identificamos... Si tenemos malos pensamientos, nos podemos sentir muy culpables. O cuando realmente estamos pensando cosas que no queremos, también nos sentimos culpables. Porque ¿no? creemos Nos, nos fusionamos con el pensamiento. Si lo vemos como algo separado, no le damos tanta importancia porque sabemos que pasarán. Que no, sea, no, no, no se quedan pegados a nosotros. ¿vale? Y sobre todo para el tema de manejar la culpa, nosotros somos responsables de nuestros actos, pero no de nuestros pensamientos. Los pensamientos están dentro, ¿vale? Y ya está. Otra cosa es cuando esos pensamientos los compartimos a través de la comunicación. Podemos hacer daño a alguien, pero si ya es una condición Ya no son pensamientos. ¿eh? Otra manera de afrontar los pensamientos negativos es a través de la distracción. Por ejemplo, nos encontramos con tu hijo el domingo que está nervioso y tal. Bueno, pues vamos, vale, muy bien, le damos validez. Entiendo que estés preocupado, tal, porque estás preocupado, intentamos resolver, pero luego nos vamos a algo agradable. Oye, qué bien hoy, ¿no? Que hemos salido a pasear, qué bien que lo has pasado, te he visto disfrutar muchísimo. Y cambiamos un poco de tema, lo llevamos a temas que le interesen a él o a ella, ¿vale? Para llamar su atención, al final es un tema de atención, es gestionar la atención. Y nos lo llevamos a, a otros temas en el que le hagan sentir bien, sobre todo antes de, antes de, de dormir, ¿no? Para que, para que las últimas... Los últimos mensajes que le lleguen antes de dormir pues sean unos mensajes que le tranquilizadores, ¿no? Entonces la distracción también es un, es un recurso muy potente para cambiar el foco, ¿no? y, y dirigirlo a, hacia los temas que nosotros queramos. En este caso, como padres, seríamos nosotros los que vamos, mane vamos manejando un poco ese, ese faro, ¿no? También puedes hacer eh, ejercicios de imaginación. Si es un niño muy creativo y tal, bueno, pues, vale, estás preocupado por Paco. Pero bueno, imagínate que esa preocupación de Paco lo llevas, tienes una maravillosa carpeta de spam y metes ahí tu problema con Paco. Vale, ya está en el spam. Ahora vamos a hablar de otros temas. ¿Vale? Es una manera de decir, bueno, la carpeta de spam está ahí, no ha desaparecido, pero sí que ha reubicado el pensamiento. ¿Vale? Y puede resultar incluso gracioso. Cuanto más utilicemos el sentido del humor, también es mucho mejor. ¿Vale? Porque, porque le estamos quitando también importancia y nos estamos relacionando de una manera un poco más relajada, ¿vale? Y lo que comentaba también dentro de la visualización, ver como una nube, ¿vale? Que se va desplazando y va desapareciendo. Si realmente damos estos pasos con los niños, que pequeñines, y les planteamos que los pensamientos es, es algo que tenemos ahí, pero que no nos van a hacer daño. El pensamiento no te hace daño. Ojo. Por eso que le, tenemos, le, le podemos perder el miedo, porque solo es un pensamiento, no te va a hacer daño. Y además le decimos que no son para siempre, que pasan, que si es un pensamiento horroroso, pasará. ¿Vale? Y además eh, le comentamos que, bueno, pues que los pensamientos van y vienen, que vas a tener muchos tipos de pensamientos, pero quédate con los que te gustan. ¿Vale? No, no, no te quedes con los que no te gustan, tú tienes la capacidad de elegir y quedarte con los que, lo que te gustan. ¿Vale? Un poco esas serían las claves para ir enseñándolos, mientras a medida que van creciendo, a dirigir el foco a, a pensamientos o, o a emociones que le hagan sentirse mejor. Eso es autocuidado. Eso es autocuidado desde pequeñines para, eh, bueno, pues para buscar su propio bienestar y no autoboicotearse con la parte negativa de sus pensamientos y emociones. ¿Vale? Si vemos que, que, bueno, pues que nuestros hijos eh, están nerviosos y que todo lo que hemos dicho no funciona, ¿vale? Puedes practicar ejercicios de respiración. ¿Por qué? Porque cuando estamos entrando en bucle, en bucle, en bucle, al final la atención está en el bucle. Pero si llevamos la atención a la respiración, rompemos un poco ese bucle. ¿Sabes? Puede ser costoso porque tendemos al bucle, ¿no? Le estamos dando gasolina al bucle. Pero si cada vez que respiramos intentamos visualizar cómo entra, la, cómo entra el aire y cómo sale, ¿no? Las cosas sales incluso podemos visualizarlo ¿no? como, como si fuera un, el aire de un color y sale de otro color, por ejemplo, para darle un poquito más de forma, hacerlo más físico. Mientras se está prestando atención a la respiración, hay muchas probabilidades de salir del ¿vale? Identificar los estímulos, ¿no? que hacen aparecer esos pensamientos intentar cambiarlo, que es lo que hemos comentado, intentar resolverlo. ¿Vale? Hacer ejercicio también puede venirles muy bien. Si, si tenemos un hijo, por ejemplo, que se preocupa mucho, que su tendencia es la preocupación, el deporte le va a venir muy bien. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que cuando... Cuando realmente le da tantas vueltas a las cosas es porque tiene una cantidad de energía, ¿no? Y en lo que comentábamos, o tiene muchas neuronas, o está muy activado. Entonces, todo lo que sea deporte realmente le va a ayudar a liberar esa energía, que no la va a gastar en darle vueltas a las cosas, sino que se va a traducir en una energía física. Entonces, la va a liberar por la parte física. Ahí estamos. Ya le estamos ayudando, ¿no? También otra cosa que le puede venir bien esto más a los más mayores, ¿eh? Quizá si, por ejemplo, y esto ya nosotros, ¿eh? esto es, un, esto es un, un recurso para utilizar nosotros, ¿eh? si estamos dándole vueltas a la comida con tal y decimos no y, y somos conscientes de que no nos deja vivir <risa> el tema de la comida, pues es cuestión de, en lugar de buscar todas estas estrategias, decir, bueno, a ver, vamos a 10 minutos para pensar sobre la comida. ¿Ya está? Me paro, dejo lo que estoy haciendo, 10 minutos, voy a buscar una solución. Y no atiendo nada más, ¿vale? A ver, problema, Tienes 10 minutos para, para ser atendido. Y en esos 10 minutos intento resolver. Pero pasados esos 10 minutos, me comprometo a no volver a pensar en esto, porque ya lo he resuelto. Entonces le dedicamos un, un, un espacio y un tiempo en exclusiva para resolver. Y luego ya nos dejamos de lado. Eso no sé si os ha pasado alguna vez, o a nuestros hijos le puede pasar, el estar estudiando y tal, y estar pensando en otra historia. Bueno, pues es preferible. Cerramos libros, apartamos, ¿qué te pasa? Háblame de esto, Diez minutos, paramos estudio, ¿qué te pasa? Vamos a resolver, ¿vale? Y cuando, vamos a dedicar diez minutos a resolver y luego volvemos con el estudio, porque si no, no, no hay rendimiento, o sea, realmente su cabeza está en otro sitio, ¿vale? Intentad hablar de esos pensamientos recurrentes en otro momento que no sea antes de ir a dormir, ¿por qué? Porque al final los pensamientos últimos antes de, de acostarnos, eh, si son recurrentes nos pueden activar y propiciar que no durmamos bien. Y sobre todo porque por la noche, antes de dormir, cuando hay silencio y tal, que no tenemos tantos estímulos, esos pensamientos se hacen grandes, porque ya no, ya no tienen que competir con otros estímulos. Entonces, vamos a intentar resolver antes de ir a la cama, para que cuando lleguemos a la cama haya el menor número posible de, de estímulos y de pensamientos, ¿vale? e intentar pues eso salirnos a la cama pues hablar de algo positivo o algún recuerdo agradable para que induzca un poco el sueño vale y esta es la partida de entonces eh, esta es la parte de que comentaba Charo que necesitaba un poco así recursos y si queréis pues comentamos un poco si vosotras mismas os habéis encontrado en situaciones así o, o vuestros hijos que habéis hecho qué os ha servido qué no ha servido y cómo podemos no sé, y, y ver, por ejemplo, en cada caso, ¿no? eh, qué es lo que, lo que os puede ir mejor. ¿vale? Y luego ya, ahora si queréis, hablamos un ratito, si, si queréis aportar y luego seguimos con la parte de sociabilidad. Por ejemplo. ¿no? Eh, pues, vale, ya bueno, ¿queréis comentar alguna cosa sobre, sobre estos pensamientos o, bueno, echaros no sé, sí. y... Si esta semana ha habido también alguna situación que comentabas el otro día. Voy a dejar de grabar, ¿vale?